アドバンス。 Pues creo que ya he hablado de Golden Sun, pero lo he vuelto a traer. El juego de la Game Boy Advance, que salió en 2012, que está desarrollado por Camelot Software. Un clásico RPG, eh, que es la, el género que más me gustaba en su momento. Y era pues, el clásico juego en RPG del de, 2D, obviamente. De los típicos chavales que tenían poderes extrañamente y tenían que ir un poco a salvar el mundo, que empezaba a irse toda la mierda. Se mezclaba, si mal no recuerdo distintas habilidades según de qué regente era. Uno era de Venus, me parece, y controlaba la Tierra. Otro era de Marte y controlaba el Fuego. Otro era de Júpiter y controlaba el Viento. Y la otra era de Mercurio y controlaba el agua. Y además podías ir cazando animalitos que se llamaban Digi y hacer invocarlos, y según cuántos fueras uh, cazando, pues las invocaciones iban subiendo de nivel. Juego por turnos, normal y corriente de un RPG en aquel entonces, los gráficos pues, tipo japoneses eran muy chulos, porque te salían dibujitos de los Dijin y de los, de los ataques y tal, eran muy guays. Creo que lo he empezado a jugar como un millón de veces, pero que no me lo he a pasar nunca. Y de hecho, como también pude comprar el 2, pero no con su caja, solo el juego, y te permite pasar datos del 1 al 2, dije, va, pues vuélvetelo, porque tampoco recordaba bien la historia y todo eso, porque es un poco compleja, tiene muchos nombres. Te plantean un nuevo mundo, te plantean muchos monasterios, los faros y todos tienen nombres muy raros. Dije, voy a volverlo a jugar y creo que siempre me quedo más o menos por la misma, <risa> por la misma fase. Y no me lo he pasado, la verdad es que no me lo he pasado. Creo que es el juego que más veces he iniciado pero que nunca me he llegado, me he llegado a pasar. Y la verdad es que me gustaba mucho tanto el sistema de juego como los personajes, el diseño. Los malos también eran muy chulos, y no eran exactamente malos, era como que no sabías por dónde pillarlos, pero no me lo pasaba, no sé qué pasa con, con él. Y ahora hay otro para la DS, y pensé lo mismo, pásatelos otra vez los dos, pero ahí ya, me ya, quedé. Ya, ya, ya. O sea, que si alguien se lo ha pasado, me quiere decir qué pasa. Que quede diferente entre ese RPG y los demás. Es decir, ¿Qué es lo que lo caracteriza Creo que, que no solo tienes las habilidades, Sino que los personajes, aunque sean invocaciones, que todos los juegos tienen invocaciones, ¿no? Final Fantasy tiene invocación, pero era distinto, porque resulta que eran, no rollo Pokémon, pero eran bichillos que tú ibas pillando y entonces, no sé, tenía como cierta gracia. Y entonces tenías que aumentar tus habilidades, y tenías sinergia, se llamaba y cada uno tenía como unas habilidades distintas, sino que además le añadías lo de los muñequitos. Y algunos eran difíciles de encontrar, y claro, podías, no sé si podías cargar tres o cuatro... Y te iban cambiando los ataques, entonces había un montón de ataques distintos. Cuando conseguías tener a cuatro personajes con tus cuatro muñequitos cada uno, era una pasada. Y aparte, eso las invocaciones en su momento pues eran muy chulas. Claro, era un Final Fantasy VII, que las invocaciones ya empezaban a ser muy impresionantes, sí. pero a nivel de dibujo, que si te gusta la animación, si te gusta la ilustración, así en japonés, era muy chulo. Y los personajes también eran muy, eran muy chulos todos, en diseño. Típico así medieval, con magias y la aventura pues estaba muy, chato, estaba muy chulo. Este es el como el sello ruto de Broken sí. y el 2 es la edad perdida. Y en el... hay uno ahora de des... bueno, ahora. Ahora, igual tiene... Es de 2010, ¿vale? Pero para mí es ahora no, chao, chao, chao. Que es oscuro amanecer en este tenías, empezabas con el prota Y luego había un chico que parece que muere En, en la primera explosión que hay Y luego creo que es el prota de, del 2 Pero luego vuelve a salir este prota Que es realmente el, el que va saliendo Y te van saliendo los familiares De los personajes que salían en el primer entonces están... que no lo he jugado, ¿eh? Porque como no consigo pasar fiestas... <risa> pero... Pero lo estuve leyendo y están todos bastante relacionados. Y no sé si han cambiado mucho el sistema de juego, pero en la portada siguen saliendo los bichillos, estos, los Dijin. Y me imagino que funcionará igual. ¿Algo lo típico de que pues, el prota controla una cosa, el amigo es el fuerte, el otro es más para curas. Era lo típico que te ibas poniendo. Pero todos tenían, gracias a los Dijin, todos tenían ataques funcionales, porque a veces en Final Fantasy había algún personaje que decía, bueno... Más allá de curar, no hace absolutamente exacto, nada. Exacto, de lo llevo porque lo tengo que llevar. Pero aquí no, aquí más o menos se... Creo que se equilibraba bien, que todos iban muy bien. Ya, cuando... Era fácil encontrar un sistema de... de, de pues eso, este ataca a cuerpo, este ataca con magia, este pues sí, puede curar más, pero también si tiene que atacar, puede atacar. Y si no, eso invocabas a los Diginestos y te reventaban la, la pantalla con cosas. Música de esta, ¿vale? Me acuerdo de la, de la cancioncita del principio, de cuando ellos están en su, en su aldea, antes de salir a recorrer el mundo, y bueno, la típica de de, de RPGs así de... También es verdad que en esta época, que era cuando, porque yo siempre hablo de la impresión que me dio en su momento, no, no me quedaba tanto con las canciones como como ahora. Nada, está el calcuchito. ¿Sale? Los libritos que me encantaban, que no sé por qué ya no se hacen. Tienen, tienen además ilustraciones, te hablan de cada personaje, es que estaba muy chulo. La clásica propaganda de, de Nintendo, de Yoshi Island, sí, sí, sí. del Super Mario World 2, del Metroid, del Mario Kart, del Magical Quest. Del... No sé si alguien habló ¿Qué de... Yo, yo hablé del Magical Quest. ¿Qué <risa> Game Boy Advance! Aquí parezco, yo para mí que parezco un poco retrasada, pero... Aquí dicen, loca.